Pandemia, Yo eso es totalmente ilógico y además insensato estar hablando de eso y yo desautorizo a cualquier dirigente que lo haga. El PRM lo que tiene primero es que prepararse como partido de gobierno ahora a responderle a su gente en cada comunidad, ponerse en contacto con los sectores sociales de cada comunidad y nosotros como gobierno lo que tenemos es que atender esta grave crisis, pero por Dios. Hablando de que de reelección, ni de política se debería hablar, es de resolver los problemas de la gente. Que te repito, no se ha tocado en ninguna reunión que hemos obtenido no debate, del partido, ni hay debate sobre eso tampoco, ni hay discusiones sobre ese tema. La parte de los estatutos, eso es algo que tiene hace dos años, esta comisión se formó hace dos años y medio, y por el tema de la campaña... Eh, bueno, pues se dejó, porque tampoco hay mayores contradicciones en esa, en esa discusión. Solo, son adaptar los estatutos a los tiempos modernos, pero ni siquiera ese tema está en discusión. Lo único que tiene que estar en discusión en el gobierno y en el PRM es cumplir con la promesa que nosotros realizamos y llevar a este país a sacarlo de la pandemia, a relanzarlo, a crear empleo. ¿Tú sabes lo que está en mi agenda? Crear empleo. ¿Tú sabes mi segunda agenda? Crear empleo. ¿Tú sabes mi tercera agenda? Crear empleo. Y todo eso con la salud de los dominicanos. Esa es nuestra agenda y las reformas que necesita este, este país para echar para adelante. Gracias a usted, señor presidente. Tuvo la declaración, muy enérgico el presidente, muy claro, muy preciso. Como que le molestó la pregunta Ay. que le hicieron eh, nuestros colegas de la Z 101 sobre el tema de reelección. Pero o sea, Estoy o sea, o sea, y o sea no está nada de malo que hablen de reelección, porque hay indicios, quizás él no lo sabe, pero los que están alrededor de él están preparando una reelección. Porque hay un comercial, que para, para, para muestra un botón, hay un comercial de presidencia, que tiene, la, el comercial que sale de la casita sale con el número 24, lo hemos dicho aquí, lo hemos analizado. Fue como el análisis que hicimos aquella vez, eh, cuando la contienda interna del PLD para elegir, eh, sí. eh, eh, los precandidatos y que Leonel se iba, eh, se iba entre del PLD. Y sí, cuando eh, eh, Margarita se tiró la foto, aquella foto, eh, y no la foto, sino pide, el video que ella subió apoyando entre comillas, de que a su esposo Lionel, pero de fondo tenía una foto, eh, prácticamente ya eh, eh, con poniéndose de acuerdo con, con Danilo. O sea, son cosas que quizás una gente común y corriente no se da cuenta, pero eh, lo que hemos estudiado marketing, eh, manejamos un poco lo que es la publicidad de subliminal eh, y esto es una publicidad subliminal, señor presidente que usted no lo sepa ¿verdad? pero eh, el, el que hizo el comercial o el que mandó a hacerlo o el creativo o no sé quién eh, lo hizo con la intención de ir proyectando un 2024 en ese comercial, además las declaraciones que dio eh, eh, este señor, eh, ahí se me va tantas cosas. Eh, El so, ministro del Messi. El eh, del Messi, que ha estado aquí en San Francisco en varias ocasiones, eh, sobre los estatutos, que hay que actualizarlo, que esto... Señor presidente, ustedes están... Eh, o sea, los estatutos de su partido es una cosa, y esos estatutos los manejan ustedes a su antojo. Ojo. O sea, los estatutos de un partido los manejan claro. los miembros de su partido a su antojo. Ahora, ahora, la Constitución es otra 500, y la Constitución todavía eh, le permite a usted reelegirse por dos por otro periodo. o sea que tampoco una cosa al otro mundo no sé por qué hizo muchito y se sintió un poquito mal lo que mira mira qué es lo que pasa que cuando se habla de reelección no solamente eh, aunque mayormente se concentra en el foco presidencial pero se está hablando de una posible reelección de todo el gabinete entonces eh, por eso es que hay una promoción interna dentro del PRM en ese sentido ahora, hablando claro Luis Abinader va a tener quizás dos años, año y medio para dejar la concentración de la pandemia es decir, que todos esos planes de gobierno fuera de la crisis del COVID-19 en cuatro años él no lo va a poder hacer, eso es imposible me bueno, parece a priori no, estar no, en la elección vez, en República Dominicana la campaña política nunca cesa bueno, ya, ya el PLD anunció los precandidatos de su, de su partido. Mira. Ahora bien, ahora yo. bien, eh, eh, esa, esa, ¿cómo te digo? Ese refrán de, o, o ese término o esa coletilla que en cuatro años no se puede hacer. Óyeme, ni en cuatro, ni en ocho, ni en doce, ni en cincuenta años este país no lo arregla nadie. Tú haces <risa> mejoras y lo que hay que hacer, lo más importante que un presidente debe de hacer? Que lamentablemente el, pre, el expresidente Danilo Medina, después de estar aquí, salió por la puerta, bueno, ustedes bien, salió por la puerta detrás del Congreso. Fatal terminó Danilo como presidente. Entonces, como él terminó, no, no dejó una continuidad de Estado, que es lo que le hace falta a los presidentes no solamente de República Dominicana, sino de toda Latinoamérica, una continuidad del Estado donde un presidente haga una transición y le diga, mira, eh, le rinda las cuentas, mira, esto es lo que tenemos, lo que tenemos, así, así, así, estos son los proyectos, este es el plan de gobierno que tenemos. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay cambio de gobierno, todo el mundo viene con un, con un manual y, y, y, y con ideas nuevas, y eso es lo que tarda tiempo. Y eso es lo que, lo, lo, lo que rompe el esquema y por eso que no le da para nada. Porque el primer año, por ejemplo este año, se lo han, todavía el presidente está nombrando gente a, a, a, a ocho meses. Fatal por parte de él, porque cuando ya usted tiene cierta seguridad, o que ya usted gana, usted tiene un tiempo de transición, un mes, para usted, por lo menos, o dos o tres meses, para usted decir, bueno, fulano, fulano, fulano, fulano, y armar su equipo. Y que ya esa gente, antes de eh, los eh, funcionarios salientes le entreguen, deben de estar empapados y saber lo que van a hacer y tener un plan. Porque decía un refrán, no recuerdo, una señora, la, la embajadora de Alemania, ella decía, todo el que va a gobernar sabe lo que tiene que hacer. Entonces, tú no tienes que esperar que, que le pongan la batuta, como se dice, para entonces usted comenzaba a decir, no, se supone que en campaña... Incluso aquí que hicimos debate en este espacio con los legisladores candidatos en ese momento. Usted tiene que tener un plan y ese plan usted lo ejecuta desde que usted gana. Por eso la, el tiempo de transición. Entonces los presidentes que no me van a coger cuentecito, que cuatro años no es suficiente. Mentira. Usted puede hacer un año, pero haga la cosa para el que venga en un país democrático pueda continuar esos proyectos que beneficien a la República Dominicana, pero no venga a cambiar todo el esquema. No, así no, mira, vamos a la pausa Pero antes, pues los, eh, tenemos los decretos Ahí, los dos últimos dos decretos que el presidente de la república Ha emitido con el tema de El toque de queda, el decreto 231-1 eh, Ese es el ah, dos, no, es el 230-1 eh, eh, Este decreto habla sobre